Que llegue quien tenga que llegar. No busques desesperadamente el amor, ni te entregues con gente que no entiende lo mucho que tú sabes amar. Para permitir que las personas correctas, arriben a tu vida, es necesario que comprendas que ciertas personas, se deben ir de tu vida, para que otras aparezcan. A veces hemos pasado por esta etapa en donde nos aferramos tanto a las personas, que nos olvidamos. Que todo en nuestra vida es pasajero, a veces se nos olvida que las personas son igual que las cosas, que vienen, se quedan, algún tiempo, y luego se tienen que ir. Que todo en este mundo, en la naturaleza misma, tiene un ciclo de vida, que consta de nacer, crecer, desarrollarse y morir, y que todo, todo en esta vida tiene un final. Así como lo bueno tiene un final, también lo malo. Las personas buenas y adecuadas para tu vida, están alrededor tuyo, esperando a que la vida te haga llegar a sus vidas. Mucha gente está esperando por ti, mucha gente no sabe que necesita conocerte, y mucha gente aún no se ha dado cuenta que tú serías la persona ideal para sus vidas. A veces, a veces la gente correcta está a la vuelta de una decisión, en decir sí a una cita, y es que a veces aparece en los lugares menos esperados. Hoy. En este video quiero compartir contigo una serie de reflexiones importantes, que te ayudarán a ver la vida desde otra perspectiva. Ahora que alguien te dejó, ahora que alguien te defraudó, quizás sientas que todo a tu alrededor se cristalizó en pedazos y que ya nadie se puede confiar. Sin embargo, quiero decirte algo, y es esto. Número 1. Soltar es su proceso. Todos tenemos que pasar por esta etapa en donde tenemos que soltar a alguien. Esto se asemeja más al proceso de crecer. Nuestra madurez se asocia a nuestra capacidad de forjar relaciones como de disolver relaciones. Muchas personas ven el proceso de soltar como algo atípico, como padecer de una enfermedad terminal y piensan ¿Por qué me sucede esto a mí? Sin considerar que la madurez está asociada a procesos tan normales, y es que sin querer Tal vez sin darnos cuenta, constantemente tenemos que estar soltando cosas, lugares, sentimientos, personas y hasta seres queridos. Para ser personas adultas e independientes, tuvimos que soltarnos de nuestros padres. A algunos nos tocó de forma temprana, tuvimos que salir de casa y dejarlos cuando éramos niños. Otros tardaron un poco más y tuvieron que soltarnos de muy adultos, y hay otros que están en el proceso de irse e independizarse. Y este proceso puede costar mucho porque nos hemos habituado tanto a la gente y a las relaciones que hemos forjado con ellos que soltar nos parece un evento cataclísmico, que parece que nos llena de shock. Y con sobra de razón, porque es nuestra transición de niño a menos niño y a más adulto. Cada proceso, con cada proceso, como este, vamos adquiriendo más independencia y, paradójicamente, más capacidad de forjar relaciones sanas. Soltar es un proceso un proceso normal en nuestras vidas. A veces tenemos que dejar empleos que amamos, por otras cosas que amamos más. A veces tenemos que dejar nuestro país, a nuestros amigos y a nuestra gente por una vida mejor, y para darles a nuestros seres queridos una vida mejor. Soltar no solo se resume al plano amoroso, sino que abarca muchas cosas. Muchas cosas que nos llevan a lugares desconocidos, pero que finalmente es parte de nuestra madurez. Y no podemos evitarlo, pero madurar también está asociado a soltar y nuestra capacidad de desprendernos. Número 2. Siempre hay algo más detrás de soltar. Nuestro miedo más grande al soltar un negocio que queríamos, soltar a una pareja con la que terminamos divorciados, o quizás el adiós de un amigo especial, es pensar que después de ese trabajo, de esa empresa, de ese hijo, o de esa pareja ya no existe nada. Pues te sientes atrapada, atrapado, en la sensación de que quizás, solo quizás, la vida perdió todo sentido. Y que lo único que le daba combustible a tu vida era a esa persona. ¿Sabes? Yo me sentí así hace un tiempo, te confieso algo, hoy quien te habla, este que te habla, es un hombre muerto, un hombre que ya debió haber estado en un ataúd hace varios años atrás. Hace un tiempo atrás vi cómo la edad me hizo ver que no había nada, pensé que todo para mí había terminado, había perdido trabajos y parecía que estaba sumido en una vida de rutina. Un día me di cuenta que los días serían los mismos, un día sentí que el lunes, era exactamente que el miércoles, que los frijoles siempre me sabrían igual, que tenía que recorrer las mismas calles, y que mi vida era tan solo vivir en una caja. En ese momento pensé que yo debía irme de este mundo, y que el suicidio, era aquella puerta en donde descansar, pues pensaba, entre vivir y no hacer nada y morir, qué diferencia hay. Creo que en ese punto de mi vida, solo estaba esperando encontrar la fórmula para poder deprimirme, y tener el valor de un día poder encañonarme un revólver en la cabeza, y jalar del gatillo, era mi único anhelo, pero parece que alguien ahí arriba me ofreció un trabajo, me encomendó algo, y hoy tengo un nuevo sentido, que me ha ido acercando más a un propósito, las ganas de irme se me están disipando, y mi deseo de hacer cosas grandes se está acrecentando, hoy ya no veo mi edad como el fin de todo, y como una rutina que repetiré todos los días durante 50 años, no, hoy veo con mayor anhelo los días, y aunque esto pueda parecer raro, hay momentos, semanas de hecho, en que siento que las semanas pasan lentamente, y eso, eso me alegra mucho, sentir que el tiempo es tan largo, me da un sentido, eh, de sentir que tengo mucho tiempo, y con el tiempo, con el tiempo en manos, me hace pensar que hay tanto por hacer, y tantas cosas en que trabajar. Me ilusiona el pensar, en todo aquello en que trabajaré, que ya por porque quería irme de este mundo. Con el tiempo, las cosas vuelven a ganar sentido, quizás tú ahora sientas que la partida de alguien supuso el fin de tu vida, y que la rutina es lo único que has de conocer. Yo me sentía así, los días avanzaban rápido sin sentir, hoy era lunes y sentía que ya mañana era domingo, una hora parecía un minuto, pero hoy, Siento un nuevo propósito que llegó a mí, y así como me pasó, te pasará. Número 3. Todo es temporal, hasta el sinsentido. Esa sensación de no propósito, es temporal. Sospecho que todos en algún momento hemos tenido que pasar un periodo donde perdemos la fe y la confianza, en que tengamos algo que hacer en este mundo. Y sospecho que todos hemos tenido que vivir algún momento en la vida que parece que nuestra rutina es eterna. Lamentablemente, muchas personas toman malas decisiones, porque aún la sensación de sinsentido es temporal. Por mucho tiempo pensé que era eterna, pero no, es temporal, viene, se queda, por unos días, por unos meses, por unos años, y luego se va, regresa de vez en cuando, pero ya no se queda. Y cada vez, sus visitas se vuelven tan irregulares, así que sí. Si en este momento sientes que tu vida perdió sentido como producto de haber perdido un trabajo o una pareja, te digo algo, ese sinsentido que sientes, es temporal. No tomes decisiones apresuradas, sé paciente, que pronto encontrarás tu propósito y con ello a la gente adecuada para ti. Te confieso que en muchas ocasiones, hablo de cosas que he vivido a través de la vida de otras personas, de las historias que me comparten. Pero esto que te acabo de decir, es real, lo pasé, llegué en este punto de mi vida, que todo perdió sentido, pero ahora que lo veo hacia atrás, y que ya conecto los puntos, ahora lo veo claro, la sensación de sinsentido, tiene fecha de caducidad, y de pronto, vuelves a tener anhelo por la vida, créeme, recuperarás tu apetito por vivir, y volverás a sonreír como lo solías hacer. Número 4. Este es el tiempo del no sentido. No te preocupes, si ahora te sientes motivada, motivado por este video, y de pronto vuelves a caer de nuevo. Quizás los efectos de mis palabras duren algún tiempo tal vez, y te vuelvas a sentir como hace unos minutos atrás. Esto es porque aún estás en el tiempo del sin sentido, y tendrás que volver una y otra vez a este u otro video que te motive para mantenerte a flote, y acelerar tu proceso hacia encontrar tu por qué estás aquí, y para qué vives. Vas a encontrarlo, solo sé paciente que esta etapa, siempre estará llena de tropiezos, y de momentos en que piensas que ya no tienes vuelta atrás. Y claro, te doy la razón si piensas que yo no te conozco y tú tampoco a mí. Y es que es difícil tratar de predecir o calcular lo que te pasa a ti, es lo mismo que me pasó a mí. Yo llegué a pensar lo mismo, creí que soltar algo, y tener que vivir con el sinsentido, era algo que solo yo padecía. Y es que había gente tratando de ser empática conmigo, y trataba de decirme que esto es normal, y yo pensaba, joder, es que esta gente ni me conoce, ¿cómo puede pretender que sabe por lo que paso? Y no es hasta ahora que me doy cuenta, que sí, en efecto, tenían razón. Ellos sí sabían cómo me sentía. Hoy sus palabras cobraron sentido y me da mucha alegría darme cuenta de que no era el único. Hoy tú te sientes así y sientes que no te conozco y no entiendo lo que te ocurre, pero créeme, con el tiempo y si eres fuerte, llegarás a la misma conclusión a la que yo llegué. Así que no temas jugar, no temas dejar ir. Ya llegará el día en que recuperarás tus ganas de vivir, de amar de volar.